I used to hear a simple song that was how you came along. Now, when its place is something. Sé que estar tarde para decir que lo siento, que probablemente pienses que te miento, que soy como partículas en el viento, provocando la lluvia de tu tormento, predeterminando un muy largo arrepiento, que trasciende a culpa en un estancamiento. Por el momento no estoy disponible, me volví tangible a todo sentimiento, ni tu mirada puede quebrantarme, o tal vez ya empecé a delirar. Tumbate conmigo, no quiero pararme, me cansé de mí, quiero descansar. ¿De que me sirve tu amor, solo harás que me force a amar, y no digas que más es un favor, solo incitas a que no pare de odiar. Temas armónicos, donde la soledad te sobia. Encerré mi mente por pánico, pero salí con claustrofobia. Todo me acopia, nada consigo. Piensan que escribo canciones, pero la realidad es que hablo conmigo. Solo conmigo, perdón si ¿sí te os digo.